Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en mi canal. Yo soy Yadira, para los que todavía no me conocen. Y bueno, en esta ocasión yo les quiero mostrar cómo eh, me depilo la cara, los brazos y las axilas. Ahora, por lo general, eh, siempre me depilo eh, lo que son las partes del cuerpo, es decir, axilas, brazos con un rastrillo, un rastrillo normal, siempre procuro que sea de tres, de tres navajas, de tres cuchillas, porque de esa manera, eh, pues depila eh, mejor, pero... Eh, quiero enseñarles ahora una forma que de hecho es más efectiva que usar el rastrillo yo uso el rastrillo honestamente porque soy un poquito floja la verdad es que no me gusta esperar tanto a, a ponerme una, cre una crema depilatoria y esperarme a que eh, no sé 5 10 15 minutos a que haga efecto y después retirármela y después este, enjuagarme con agua eh, pero la verdad es que eh, ya sea que nos depilemos con cera o que lo hagamos con una crema depilatoria pues son como, como formas un poquito más efectivas ¿no? de, de hacer la depilación, obviamente si tenemos la oportunidad de pagar una depilación permanente o que sea una depilación láser pues qué mejor. Eh, pero bueno, les voy a enseñar primero cómo me depilo la cara y después cómo me depilo los brazos y las axilas. Antes de pasar a la depilación de la cara, qué es lo que voy a hacer con las pinzas. Primero me voy a humectar la cara con crema, ya que ahorita tengo la cara lavada y bueno, si ahorita me empiezo a arrancar los vellitos, me va a doler demasiado. Es bien importante que antes de depilarnos, eh, ya sea con pinzas... Eh, nos humectamos bien la cara para que no nos duela tanto al momento de, de hacerlo. Y ahorita la cara me va a quedar bastante brillosa porque la crema que uso tiene bastantes aceites. Entonces, mmm, es lo que voy a hacer primero. Ok, entonces ya ahora que me humecté la cara puedo pasar a depilarme con las pinzas. Y obviamente voy a sacar vellito por vellito. Voy a comenzar retirándome los vellitos de la barbilla. Después voy a pasar al área del bigote entre cejo y ceja. A mí casi no me crecen vellitos en el área de la cara, así que para mí es muy fácil depilármela con pinzas. Si el vello de su cara es más abundante, les recomiendo usar cera depilatoria, para que así no se tarden tanto sacando vellito por vellito. Solo retiro los vellitos que están fuera de la forma de mi ceja. Para depilarme los brazos y las axilas y en realidad cualquier otra parte del cuerpo voy a usar la crema depilatoria Touch Me, se las recomiendo muchísimo ya que con esta crema depilatoria el depilado me dura hasta 5 días, me encanta esta crema porque retrasa mucho el crecimiento del vello, si usáramos otra marca el vello nos crecería al día siguiente, lo cual no queremos eso. Por cierto, el empaque dice que la crema hace efecto 3 minutos después, lo cual en mi caso es falso. Yo he tenido que dejar la crema hasta 10 minutos o hasta 15 minutos para que me haga efecto. Así que si la van a ocupar, por favor tomen en cuenta eso. Y yo uso la que es para vello grueso porque mi vello está bastante grueso. Como pueden ver no me dejé crecer el vello tanto para este video porque pienso que hubiera sido demasiado asqueroso mostrarles todos mis vellos. Así que tengo poquitos pero no muchos para que el video no se vea tan asqueroso. Es importante aplicar la crema depilatoria en sentido contrario al crecimiento del vello para que de esta manera el producto llegue hasta la raíz. Y después de 10 minutos de espera voy a proceder a quitarme la crema con un algodón mojado. Y es bien importante mojar el algodón antes de usarlo. Y retiro el producto en círculos. Después voy a pasar con el brazo y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicar la crema depilatoria en sentido contrario al crecimiento del vello Y voy a dejar de 8 a 10 minutos para que haga efecto. Y mientras tanto me pongo a jugar con la cámara de mi celular. Igualmente con otro algodón mojado voy a retirar el producto en círculos. Voy a fijarme que el producto esté perfectamente retirado con agua, de lo contrario mi piel se puede irritar. Y eso es todo por el video de hoy. Besos. Bye.